Buenos días o buenas tardes, donde sea que te encuentres o buenas noches. Esta es Tiffany Vlogs desde Utah para el mundo. Esto es un corazón. Acá está Tiffany. Hoy es miércoles 8 de abril y es un día un poco triste para mí. Hoy voy a estar eh, cocinándoles una rica rosca de Pascua, receta familiar mucho amor espero que la puedan hacer y que les pueda salir tan rica como a mí hoy este a pedido de todas ustedes sus deseos son órdenes les voy a estar haciendo la rosca y aparte compartiendo las noticias sobre mi salud y mi diagnóstico bueno amigas eh, ya llegó eh, mi diagnóstico me habló el doctor el lunes y. Y enseguida que terminé de grabar el video me habló y ayer estuve con mi doctor de cabecera. Como podrán ver en mi cara, no tengo muy buenas noticias. Eh, sí tengo un diagnóstico de cáncer y probablemente ya tengo metástasis, eh, probablemente en cerebro, pulmón, hígado y otras partes, es un cáncer, um, un calcinoma folicular de tiroides, este, estamos discutiendo una posible cirugía, eh, tengo que esperar el 29 de abril para hacerme eh, unos estudios que mandó el doctor y confirmar este, ya está confirmado el, el calcinoma folicular, solo falta confirmar eh, el, el, la metástasis, y dónde hay este tipo de cáncer, yo después les voy a estar haciendo un video con más información sobre el calcinoma folicular, porque este videito es para la rosca de Pascua, pero quería dejarles saber porque me han dicho ustedes que, que quieren saber sobre mí, y sí, ya tengo un diagnóstico, tristemente, eh, no fue un día muy lindo, tuve que hablar con mis hijos, con mi familia, este con mi hermanita que ustedes saben que también está sufriendo, así que amigas este voy a seguir dentro de lo que la salud me lo permita documentándoles eh, y espero que, que me apoyen, espero eh, poder seguir recibiendo las muestras de apoyo, que puedan este seguir um, buscándome en mi Instagram, en mi Facebook, y dándome los saluditos y contándome sus experiencias que también tienen sus problemas. Les bendigo, les mando bendición. No les bendigo, yo no bendigo a nadie. Le, le, les deseo lo mejor a todas aquellas amigas mías, seguidoras que están padeciendo tristemente con esta enfermedad de COVID. Son tiempos muy duros, espero que todo esto sirva para que se vuelquen a Dios. Yo estoy triste, pero no por, por, por, por la enfermedad en sí o por el, la muerte, porque yo sé que hay resurrección, creo en Jesucristo, tengo un testimonio. Yo pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tengo convenios con el Señor y Creo que los he honrado lo mejor que he podido. He hecho lo mejor que he podido para ser un buen ciudadano, una persona cristiana. Y, pero eh, sí, uno sufre porque, como mamá, uno tiene niños chiquitos. Y bueno, solo le pido a Dios que, que me dé un tiempito para estar con ellos. Así que desde hoy, abril 8, que es una fecha ya de por sí especial, porque en abril 22 falleció mi hermanita de cáncer hace dos años. Y este son, son tiempos, es el cumpleaños de mi niño autista. Y entonces este, voy a estar haciendo con mucho amor esta rosca especial para ustedes. Espero poder el año que viene hacerles otra. Y bueno, las invito a... A acompañarme a hacer la rosca y a seguir compartiendo la aventura de vivir. Desde hoy empiezo a vivir día a día, como siempre lo he hecho, pero con más intensidad. Y eh, yo comencé, hará dos semanas, a tener uh, como como involuntarios movimientos de, mi, de mis pies durante la noche, mi cerebro tiene tics, entonces muy probablemente tengo metástasis en cerebro y, y no poder respirar y muchas cosas. Por un momento pensé que tenía COVID, entonces ayer me fui a ver al doctor y le pedí un inhalador y aún así con inhalador no puedo respirar. So yo pensaba que tenía el, el virus y dije, ya valí, pero no tengo el virus. Es simplemente que muy probablemente ya tengo metástasis en el pulmón derecho. Quién sabe, en eso estamos. Y bueno, vamos a seguir documentando todo mi proceso eh, con mucha fe como siempre voy a seguir con la alegría a pesar de los dolores, ya saben que con esto del, del, del bichito este no se puede operar y todo, entonces vamos a, a planear algo después de los exámenes. Agradezco a mis médicos, agradezco por su profesionalismo, mis, mis doctores nuevos, por su apoyo y humanismo y... Y realmente este, son doctores que, que se nota que están involucrados. Agradezco haberlos encontrado. Y bueno, amigas, acompáñenme hoy a hacer esta rosca. Y no se pierdan mi próximo video donde voy a estar. Así que activen la campana para que no se pierdan mi próximo video donde voy a estar mm, hablándoles de qué consiste esta enfermedad y la prevención. Eh, muchas gracias. Vámonos a la cocina. Para esta receta vamos a estar utilizando ralladura de naranja, ralladura de limón, huevos, dos huevos para la receta y los demás son para la crema pastelera, azúcar, manteca, leche, vainilla, agua de azar, melaza y harina. <ríe> harina tres ceros o cuatro ceros. Okay. Vamos a poner la leche en el microondas por un minuto. Lo primero que vamos a hacer es um, poner unas cucharaditas de levadura. Una y media cucharadita de levadura. Okay. Vamos a ponerle una y media, una cucharadita de azúcar para que le ayude a levantar. Una o dos cucharaditas para que ayude a levantar. Vamos a revolver esto, a mezclarlo y le vamos a agregar la leche tibia, no caliente, tibia, ok. Vamos a abrir el horno con nuestra leche, tibia, la vamos a dejar enfriar y vamos a tapar esto, meten el dedo, esto está un poquito caliente todavía. So, si, el problema si ponen la leche demasiado caliente es que lo que les va a pasar es que se les va a quemar la levadura y no les va a levantar. Para adelantar este proceso yo voy a ponerle un poquito de agua fría porque se me calentó demasiado. Todo se puede solucionar. Eh, tibio es que cuando meten el dedo no está ni frío ni caliente. En este caso se me calentó bastante. Entonces, si le pueden poner menos de un minuto mejor. Ahora sí, ¿ven? Entonces ahora voy a tomar esta cucharadita y le voy a agregar a la levadura. Lo van a ir revolviendo y lo van a dejar... Tapadito que levante. Este es el fermento que yo lo que hago aquí, este es mi secreto. Le coloco melaza. ¿Por qué? Porque esta melaza, aparte de darle un dorado especial a la masa, que viene a ser como la levadura de, de malta, también ayuda mucho a levantar. Okay. Vamos a la Vamos a seguir usando. Y eh, lo vamos a cubrir. Ya le pusimos la melaza. So, la melaza o levadura de malta. Y es lo que ayuda este fermento a levantar. Y vamos a cubrirlo. Lo vamos a dejar en un lugar tibio temperatura ambiente, si está muy frío vamos a buscar un lugar lo que yo hago cuando hace mucho frío lo coloco en, en la rejilla donde sale el aire caliente que en mi caso está en el piso y, o cerca del horno prendido no muy caliente ¿okay? vamos a dejar esto por aquí y vamos a continuación a formar nuestra masa lo que voy a hacer es poner la harina en este bowl. So, en este caso yo voy a usar esta harina. Pero ustedes pueden usar, eh, no usen harina deudante, no usen royal, porque so vamos a poner una taza, dos tazas. Si ponen tres tazas es medio kilo, ok, son dosis, 500 gramos. Va a poner 500 gramos que parece que me quedé corta, me quedé corta en el bowl, pero bueno, ya. Lo que vamos a hacer, en mi caso, voy a usar la batidora, así que no me preocupa mucho esto. Yo tengo la batidora y lo voy a hacer con batidora, pero si lo quieren hacer a mano les voy a mostrar los pasos. Van a hacer un hueco en el medio, le van a agregar los lo, la sal, porque lleva sal, ¿ok? La sal siempre la colocan en el bordecito de afuera para que no mate la levadura, ¿ok? Le van a agregar la ralladura de una naranja y de un limón, traten de no... Yo no soy muy prolija, pero les dije, yo no soy muy buena enseñando. Yo cocino, pero no enseño. La ralladura de una naranja, que no agarre la parte blanca, porque esa parte es amarga, les va a amargar toda la preparación. Son muy superficialmente, ven, que les quede esa partecita blanca. Yo les voy a dejar la receta en la cajita de información, las medidas, ¿ok? Y ustedes las van adaptando, la cantidad a lo que ustedes vayan a hacer. Bueno, esta es mi ralladura, como verán, no saco la parte blanca, solo la cáscara. Este es el secreto... Que a la rosca de Pascua, tanto como la de Reyes y a, a los bizcochos y a todo, le da ese sabor, ese aroma este, delicioso que todos vemos. Después usan esta naranja para cualquier otra cosa. Vamos a rayar el limón. Que no me lo raya. Es muy finito. Pero, ¿Qué pasó? Espero que no les pase a ustedes con esto. Vamos a rallar el limón. Que le da mucho aroma también. ¿Ven que yo dejo? Ay, no saben el aroma que tiene. Lo lindo que es cocinar esto. El aroma que sale del limón y la naranja. Es un placer cocinarlo nada más. Preparar esta preparación. Cualquiera lo puede hacer, pierdan el miedo. Son la receta y con mucho amor. Esto más que nada queda aquí adentro. Entonces, ustedes lo pueden quitar, así. Ahí está, no se ve. Muy chiquitito. Ya está. Lo quitan. Y agregan esto a la preparación aquí en el medio. Van a poner el limón, la naranja. Siempre está todo limpio, ¿verdad? El área. El azúcar. Van a agregar el azúcar. Vamos a poner a ojo. Yo le voy a poner a ojo porque ya tengo la medida. Ustedes ven, si lo quieren más dulce, menos dulce. este No tiene que estar muy dulce porque recuerden que la preparación de la levadura ya y le van a agregar el agua de azar yo le pongo una tapita todo lo hago con tapita esto lo va a aromatizar porque es este de naranja también la vainilla pónganle a gusto yo le voy a poner dos tapitas porque me gusta mucho y la manteca va al final ¿okay? Ahorita vamos a esperar que levante la levadura. Lo que yo hice aquí es pasar a mi, a, mi, a mi bandeja de la batidora, porque yo lo voy a hacer en batidora, para las que lo hagan en batidora. Le voy a agregar los dos huevos enteritos aquí adentro. Esta es mi receta. Voy a, a revolverlos así. Le voy a poner tantita manteca derretida para agregarle la humedad, la grasitud. Y lo voy a revolver. Le voy a poner leche. Y se acuerdan que teníamos la levadura. Eso ya leudó, levantó. La voy a poner aquí. Con un poquito de leche, ya Y me voy a ir a batir esto a la batidora. ¿okay? So, mezclamos los ingredientes secos con los mojados. La levadura y nos vamos a batir. ¿okay? Ponemos la manteca. y vamos a batir aquí mismo yo voy a usar esta sé que hay otra pero yo en mi caso voy a usar esta así que vamos a velocidad baja incorporamos los ingredientes y luego la subimos ¿Van afuera? Okay. ¿Avisó? Sí. A papá también le avisó. Se ve que papá le pegó. Le Cuando hizo en el cuarto de allá. Porque ahora avisa. Amigas, para la crema pastelera vamos a estar utilizando yemas, las yemas nada más de los huevos. So voy a estar separando claras de, de, de yema, solo voy a estar utilizando la yema, la vamos a poner aquí vamos a usar la clara para otra cosa la guardan, la congelan la cocinan solo vamos a ocupar yemas son yemas así vamos a separar yemas de claras y la vamos a poner ahí esta crema pastelera es española es muy rica usa mucho la portería. déjenme, me enjuago mis manos y vamos a usar este voy a poner eh, una más porque le voy a agregar dos más ok, eso es a gusto según la cantidad que ustedes quieran preparar yo voy a estar agregando 5 o seis ¿Okay? ay, se me va se me va, se me va traten de que no les pase esto bueno, 5 porque se me rompió dicen que accident happened so aquí tenemos perejito no, no, acá lo de ahí no, no. Vamos a estar haciendo así. So azúcar. Okay. Tenemos este, yemas. Cuatro yemas. El azúcar. Vamos a estar poniendo eh, cornstarch o maicena. Yo voy a agregar dos cucharadas porque esto es lo que le va a dar consistencia y cuerpo. Leche ralladura de limón, vainilla, dos tapitas. Yo igual la medida se las voy a dejar en la cajita de información. Bastante vainilla porque me gusta. ¿No a sacar mi cuenta esa? ¿Mi cuenta? Esa es yo, sí. No, porque no vas a sacarla, vas a jugar. No, bueno. ¿Cómo puedo jugar con No. Después lo hacemos juntos. Le voy a agregar ralladura... Yo la saco, no te preocupes. Ralladura de limón. Es mi hijo que quiere ir a la computadora, pero... Le voy a poner ralladura de limón para que me le dé sabor. La vamos a prender. Revolvemos bien. Hay gente que le agrega colorante. Entonces esto queda como a más amarillo... A mí me gusta cómo está quedando así, así que lo vamos a dejar así. Le voy a agregar un poquito más de leche. Y vamos a revolver a fuego bajo hasta que esto cuaje. ¿okay? Porque recuerden que es huevo y se nos puede quemar. So siempre bien despacito, revuelven bien. Estoy buscando... Eso naranja que se ve es la naranja so, Pónganlo a fuego bajo Y le ponen más leche Para que cuaje esta va a ser prácticamente nuestra crema este, pastelera. ¿Okay? Las dejo amigas y nos vemos al ratito. Esta es la crema pastelera, la vamos a ir revolviendo hasta que tome consistencia de crema. Tengan paciencia, ¿eh? aquí van cuidando que no se peguen el fondo y las veo al rato amigas con la crema lista. a este punto ya la crema está lista ¿Eh? la dejan enfriar la meten en una manga la ponen encima de su rosca ahorita les voy a mostrar cómo esta es nuestra crema pastelera ven qué sencillo es, es rica migas a este punto ya la crema está lista ¿Eh? la dejan enfriar la meten en una manga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 Toda, no importa, así queda. Vamos a dejarle dudar, amigas. Aquí pueden observar cómo duplicaron su tamaño las roscas, las vamos a poner al horno. Se me olvidó. Ponerle algo en el medio para que no... Pero bueno, las vamos a poner, amigas. Eh, voy a poner la crema. La tuve que poner así por encima porque se me rompió la manga. Estaba muy caliente. Son gajes del oficio. Pero miren. ¿m? Qué belleza. Las voy a pintar con huevo. Y voy a mejorarle la crema. Las voy a poner al horno. A 328 grados. Bueno, mis amigas, yo le puse la crema así. Porque se me rompió la manga. Pero miren cómo han duplicado su tamaño. Recuerden cómo estaban y cómo están. Las voy a poner al horno y las veo al ratito. Y así es como me quedó. Se me volcó un poquito ahí. Miren, amigas, qué colorcito. Todavía no es la presentación. Pero huele riquísima, las roscas quedaron dos, yo con medio kilo hacen dos roscas y voy a dejarle la receta. No hagan como yo y se olviden de poner la lata. La voy a decorar y nos vemos, la corto y se las muestro. Bueno. Así es como nos quedó. Esta es una rosca especial y diferente porque tiene un toque de frutillas, amigas, a falta de, de, de frutas abrillantadas en la tienda. Me tuve que dar a la idea de hacerla así. Entonces nos salieron dos roscas de este tamaño con medio kilo de harina. Riquísimas, espero que la disfruten, que tengan una feliz Pascua junto a su familia. La pinté con un poco de almíbar. Y bueno, esta es mi... pónganle su toque, esta es mi rosca particular, con un toque de, de inspiración, porque tuve que ingeniármelas para, a falta de las frutas, poder darle un toque de color para que quede original. Y, amigas, espero la disfruten. Ahora voy a cortarles una herrabanada. Aquí está la rosca cortada. Miren la esponjosidad que tiene. ¿Mm? Esponjosa jugosa son les deseo unas felices pascuas que puedan probar esta receta comerla y disfrutarla como lo voy a hacer yo ahorita que les quede tan rica como a mí y tan sabrosa las quiero mucho muchos besos y no se pierdan mi próximo video que voy a estar bajando acerca de mi diagnóstico muchas gracias felices pascuas recuerden del ayuno al que las invité para pedirle a Dios que pare el coronavirus. ¡Gente! Esa es nuestra rosca, espero que la disfruten, que les guste. Déjenme en sus comentarios aquí abajo, si les gustó, cómo les quedó. Envíenme fotos, búsquenme en mi Instagram y mándenme fotos también a mi Facebook para que me dejen saber cómo les quedó su rosca, si les quedó tan rica como a mí. Espero la disfruten, la puedan llevar a cabo y que pasen una feliz Pascua y espero me sigan en mis próximos videos. Las quiero mucho, suscríbanse, comenten, compartan. Y coméntenme, déjame una foto de cómo te quedó tu rosquita. Las quiero y espero que estén safe. Quédense en casita.